El procesador de texto OpenOffice nos va a permitir utilizar una serie de elementos avanzados que nos va a permitir pues, trabajar de una forma más eficaz y eficiente sobre el documento de texto. En este vídeo vamos a ver concretamente lo que sería el trabajo con estilos de carácter, de párrafo y estilos de página. Eh, primero eh, tendríamos que plantearnos el por qué utilizar estilos. Bueno, los estilos eh, principalmente nos permiten definir una estética y un aspecto a un, a un, o bien a un carácter o bien a un párrafo y ese, ese aspecto lo podemos reutilizar tantas veces como queramos en el documento. Entonces, si definimos ese aspecto eh, sobre un estilo o como un estilo, nos va a permitir eh, centralizar toda esa definición o toda esa apariencia para que en el momento que tengamos que hacer cualquier modificación aplicamos el cambio sobre el estilo y lo va a aplicar de forma automática sobre todo el documento en todas aquellas veces que haya sido aplicado. En este curso vamos a trabajar con los estilos de carácter, los estilos de párrafo, los estilos de página y vamos a ver pues cómo se crean, cómo se aplican y cómo se modifican. Para trabajar con los estilos vamos a utilizar un documento de texto que se ha entregado en el curso con el que podemos eh, trabajar ya aplicando los estilos de carácter que nos vayamos a ir definiendo, los estilos de párrafo y los estilos de página. El contenido de este documento pues, tiene diferentes apartados que se, podría, que se van a corresponder a un currículum vitae y eh, vamos a ir eh, tiene ya cargados una serie de contenidos y vamos a ir aplicando los diferentes estilos. Eh, los estilos dentro del procesador de texto lo, pues, los podemos encontrar en el panel lateral, en el botón de estilos y formato, que es el segundo, y tenemos aquí arriba los diferentes, los diferentes botones que nos permiten acceder a los diferentes estilos que tiene ya preconfigurados o predeterminados el propio procesador. Tenemos los estilos de párrafo, los estilos de carácter, los estilos de página y otros estilos con los que no vamos a trabajar. Con los estilos de, de carácter y los estilos de párrafo y demás, pues podemos, tenemos aquí abajo un... Tenemos aquí todos los estilos que, que podemos aplicar y aquí abajo, aquí abajo tenemos un desplegable que nos va a permitir hacer un filtro para visualizar únicamente aquellos estilos que nos interese en cada momento. Entonces podemos pedirle que nos muestre todos los estilos, podemos pedirle que nos muestre los estilos aplicados en el documento, los estilos personalizados, en este caso aún no hemos creado ninguno lo mismo para los estilos de carácter y para los estilos de página, entonces vamos a comenzar ahora trabajando con los estilos de carácter. Para ello nos desplazamos a una parte del documento en la que hay un contenido de texto que se ha copiado de la ayuda de OpenOffice y vamos a crearnos un estilo, pues, por ejemplo, para remarcar lo que serían estos documentos, eh, lo que serían tipos de documentos. Para crear un nuevo estilo, botón de la derecha, nuevo y ahora estamos viendo que vamos a crear un estilo de carácter. Tenemos que aplicarle un nombre. El nombre tiene que ser suficientemente significativo para que luego lo podamos aplicar sin tener errores. Entonces el nombre que vamos a poner es de documentos. Lo vamos a vincular con ninguno para que no nos vea eh, afectada la estética a otros estilos que ya existen y que pudieran ser modificados por el usuario la fuente, dejamos la fuente que tenemos predeterminada y únicamente ponemos negrita y vamos a ponerle un fondo de color de color gris y aceptamos entonces, el estilo personalizado, si queremos verlos personalizados, eh, aplicamos el filtro. Aquí tenemos nuestro estilo documentos y para aplicarlo en el, en el propio texto, lo que podríamos hacer es seleccionar el conjunto de caracteres, en este caso palabras completas, al que le queremos aplicar el estilo y damos doble clic y ya nos lo aplica. Si hacemos una selección múltiple, seleccionamos el primer elemento, pulsamos control, Seleccionamos otro elemento, otro elemento y ya dando doble clic aplicamos ya este estilo de carácter a las diferentes partes del documento que así hemos considerado. Eh, ¿Qué tiene de ventajoso trabajar con estilo? Si ahora queremos modificar y queremos modificar por ejemplo el fondo y ponerlo amarillo, aceptamos y nos aplica de forma automática en todo el documento ese cambio de estilo en todas las partes de, del documento que hubiera sido aplicado. Eh, si no hubiéramos trabajado con estilo, sino que trabajamos con estilo o con formato aplicado de forma directa, tendríamos que ir modificando uno por uno todos esos elementos. De esta forma podríamos crear tantos estilos de carácter como nos hagan falta. En el vídeo siguiente vamos a trabajar con los estilos de párrafo. Entonces pondremos, podremos ver todos los estilos de párrafo que nos vienen predeterminados, que son muchos, y vamos a ver en el siguiente vídeo cómo vamos a crear los propios.